Te esperé, más de mil noches de sueño. Y cuando te encontré supe que eras tú esa mujer Ya me tienes, me tienes a tu lado por siempre Ya nadie nos detiene, me entiendes y sé que me quieres, eres diferente Sabes bien que te vienes a verme de viernes a viernes No importa cuánto vivas si y la vida se termina al verte y quererte por siempre Estar contigo me hace bien Perdido en tus labios hasta el amanecer Quisiera que me quisieras en verano, invierno, otoño y llegar a la primavera Porque tú no eres cualquiera, tú serás de veras todo lo que quieras Aunque no te conociera, Era siempre la primera en mi mente para ver atardeceres Porque eres especial y no quiero que tú seas pasajera Y si lo eres haz que sea solo en la carretera Y viajar como si nadie lo impidiera, disfrutar la noche entera Llamar a tu manera y no más, te juro no pido más No te dejo de pensar porque esto ya no es normal Quiero buscarte y hablar, ya no te puedo esperar Quiero saber cómo estás, porque sabes que para ti yo siempre viviré En los momentos más difíciles ahí estaré Antes de conocerte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 Todo el día te lleve en la mente Y jugando dices que será eternamente No sé qué tienes pero sé que me da suerte Porfa di que conmigo tú te quedas Siempre me llevas entre recuerdos y así La pasamos muy bien cuando te hago reír Será tu aroma o tu forma de sonreír No lo sé pero sé que no te puedo dejar ir Es que pasaje el tiempo y ya no puedo esperar Todo se pasa lento pero va a acelerar Cuando veo tu cuerpo y tu forma Quédate un momento que no quiero olvidar Tu sonrisa, tu figura y tu esencia Me vuelve loco tu aroma y tu inteligencia ¿A dónde vamos? Ahí se nota tu presencia Lo que te digan, tu belleza, lo silencia Vencia a las malas lenguas de gente necia decían que lo nuestro iba en decadencia Eres tan hermosa desde la adolescencia Que siento que a ti te sacaron de una agencia Es que no es mucha ciencia, tú eres mi creencia Te quiero y me encanta que te valga la apariencia Encia, antes de ti hubo otras referencias Pero siempre destacas, tú marcas la diferencia A tu lado por siempre, ya nadie nos detiene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 te esperé Más de mil noches de soñar Y cuando te encontré supe que Eras tú esa mujer Yo me tienes, me tienes